Habla a su representante José Memo González. Hoy en el Más Cerca de Ti Community Tour es una iniciativa de la Cámara de Representantes, de este servidor, donde salimos un miércoles sí, un miércoles no a nuestras comunidades a atender a nuestra gente, a atender las peticiones de cada uno de ellos, acueducto vivienda, familia, OTSEC, todas estas oficinas que le brindan un servicio directo a nuestra ciudadanía. Yo soy de los que creo que hay que sacar lo que es las oficinas de la, de la gente de las oficinas y traérselas a la comunidad. Y aquí ven el resultado, todo un éxito, una feria de servicios donde la gente puede venir a buscar el servicio directo y además de que buscan el servicio directo, se les resuelve. Eso es lo importante, así que que yo los cuide, le agradezco mucho al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael. Tatito Hernández, a todo mi equipo de trabajo que nos damos a la tarea ¿verdad? de que estas ferias se monten con sensibilidad. Porque si tenemos sensibilidad ante el pueblo, somos mejor gobierno. El gobierno está para dar servicio, no para ganar. El gobierno está para dar servicio y eso es lo que procuramos hacer siempre en buena ley. Que ellos los cuide, que ellos los proteja y ya saben, el próximo miércoles estamos en la oficina y el próximo volvemos al más cerca de ti, Community Tour, por su representante José E. González. Cuídense.